¿Pero qué es la artrosis de cadera? La artrosis de cadera se produce debido a una degeneración o destrucción del cartílago que existe entre el acetábulo y la cadera. El cartílago es la estructura que va a permitir que exista un sostén o una amortiguación del peso de nuestro cuerpo sobre la cabeza del fémur. Es decir, gracias al cartílago se impedirá que dos huesos choquen y que exista un deslizamiento. Esto va a permitir que los movimientos cotidianos sean funcionales. ¿Cuáles son las causas de la artrosis de cadera? Existen varios factores que desencadenan sufrir esta patología. Por un lado, tenemos la edad, que es la principal razón. A lo largo de los años, el desgaste se va haciendo propio por la edad y además se van produciendo cambios metabólicos y de deshidratación que supone eh, que se vaya degenerando y que se vaya destruyendo el cartílago. Por otro lado, tenemos presiones mecánicas durante muchos años. Es decir, si estamos constantemente presionando el cartílago por distintas actividades que hacemos en nuestro día a día como puede ser trabajar mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie es decir en posturas estáticas haremos que exista un estrés sobre el cartílago y por lo tanto no le damos descanso provocando el desgaste del mismo otra razón o otra causa puede ser debido a alteraciones en la biomecánica de nuestros miembros inferiores. Un ejemplo muy claro que podemos mencionar es cuando se camina de manera incorrecta o tenemos algún tipo de alteración congénita en alguna parte de nuestra pelvis. Esto provocará que nuestro cuerpo se mueva de una manera distinta a la natural y por tanto ejerzamos también presiones que favorezcan este desgaste del cartílago. Y por último, otra causa puede ser realizar deportes de impacto. En ciertas prácticas deportivas se produce un impacto constante por lo que al cabo de los años el cartílago está desgastado y en consecuencia se sufre artrosis. Hay que decir que cuanto más factores de riesgo tengamos a la vez más incipiente y antes sufriremos artrosis de cadera. ¿Cuáles son los síntomas de la artrosis de cadera? Los síntomas más comunes de la artrosis de cadera son, por un lado, un dolor localizado en la ingle, con irradiación en ocasiones hacia la parte anterior de nuestro muslo, incluso llegando hasta la rodilla. También podemos encontrar rigidez articular, es decir, el paciente notará que el rango de movimiento de su cadera estará bastante reducido. Hay que señalar que hay pacientes que indican que les duele la parte lateral de la pelvis y creen que puede ser artrosis, pero hay que insistir e indicar que este dolor no es debido a la artrosis de cadera, ya que como hemos comentado anteriormente, el dolor característico de esta patología está localizado en la ingle. ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico? En un principio, con una simple radiografía anteroposterior de la cadera sería suficiente para diagnosticar esta patología. En esta radiografía se observa que tanto el acetábulo de nuestra pelvis como la cabeza del fémur están muy juntos y se ha perdido el espacio, por lo que evidencia signos de artrosis. ¿Qué tratamientos se pueden seguir para artrosis de cadera? Lo primero que hay que decir es que el tratamiento, eh, al ser una lesión mecánica degenerativa del cartílago, no tiene solución de manera conservadora. Es decir, no existe nada a día de hoy que consiga regenerar el cartílago perdido. Por lo tanto, el mejor tratamiento será el tratamiento preventivo. Es decir, a lo largo de nuestra vida debemos intentar evitar todo gesto que produzca un desgaste en el mismo. Los tratamientos a seguir en el caso de la artrosis de cadera son por un lado tenemos el tratamiento conservador, que aquí es donde los fisioterapeutas trabajamos esta lesión y lo trabajamos con los siguientes medios, como puede ser con la electroterapia, con la termoterapia, que es calor, se pueden realizar estiramientos y ejercicios y por supuesto siempre con el uso de nuestras manos. Con todo esto haremos que el estrés que tengan los músculos localizados alrededor de la cadera se relaje, para que nuestro cuerpo se mueva de una manera más funcional y por tanto no ejerza presiones anómalas. También hay que decir que es muy importante estudiar el cuerpo a través de un estudio de la pisada, por si hubiese alguna otra alteración que pudiéramos corregir con ayudas externas. Y por otro lado tenemos el tratamiento quirúrgico. Cuando se opta por este tipo de tratamiento invasivo es porque el cartílago de la cadera presenta un desgaste bastante importante. A día de hoy las intervenciones de prótesis de cadera están muy conseguidas y en muchos casos el paciente puede llegar a hacer una vida completamente normal. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Si os ha gustado no dejéis de suscribiros al canal de Clínica Fuensalud. Si tienes alguna duda o comentario no dudes en escribirlo en el apartado de comentarios de nuestro canal. Y recuerda que si te quieres enterar de esto y de muchas más cosas no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.